Continuamos con el tutorial de Ableton Lite 9. En esta serie de videos vamos a ver los efectos MIDI. Muy bien, antes de empezar a ver los efectos MIDI, vamos a agregar un instrumento MIDI. Voy a seleccionar Instruments. Posteriormente voy a escribir Piano. Para filtrar todos los presets que tenga Piano. Voy a seleccionar uno de Simpler. Piano and Keys. Y este de Gran Piano lo voy a seleccionar y lo voy a arrastrar al canal MIDI. Voy a ocultar este, los instrumentos. Y solamente me voy a concentrar en estos macros. Por ejemplo voy a aumentar el Reverb. Y aumentar un poco el Hardness. Ya está. El primer efecto MIDI que vamos a ver es el de Chord. Vamos a seleccionar Midi Effects. Y seleccionamos Chord. Y lo vamos a arrastrar a la pista MIDI. Es muy importante que lo arrastremos a las pistas MIDI. Ya que en las pistas de audio no va a funcionar. ¿Por qué? Porque son efectos MIDI. Para canales MIDI. Muy bien. Para tocar por ejemplo el acorde de Do Mayor. Nosotros tocaríamos Do Mi Sol. Lo que es la triada básica. Sin embargo con este... Plugin o efecto MIDI podemos tocar do mi sol o la triada con solo tocar una tecla del teclado, es decir, nada más do. En el Shift 1 vamos a aumentar 4 semitonos para que nos dé do mi. Posteriormente en el Shift 2 vamos a aumentar 7 semitonos para que nos dé do mi sol. Solamente voy a tocar do y me va a tocar el acorde completo o re. Voy a duplicar la tónica una octava abajo. Para ello voy a disminuir 12 semitonos al Shift 3. Y de esta forma tendremos un acorde de 4 voces duplicando la tónica una octava abajo y una arriba. Si quisiéramos agregar más semitonos tenemos otros 3 shifts que prácticamente nos permite agregar más semitonos. bueno pues eso es lo más importante de este plugin. Los invito a ver el próximo video donde veremos el próximo plugin llamado Scale o Scala.